En el templo de Satanás se puede hacer un pacto con el diablo para salir de la miseria. Contáctanos ya. Puedes hacer un pacto con Lucifer acá. En el templo, en una ceremonia privada. O en un proceso a distancia que nosotros le enviamos para que usted cambie su vida. Atrévete y déjate sorprender.